Hola, ¿qué tal amigos de nuestras redes sociales? Mil disculpas por la nueva conexión. Ya saben que esto pasa recientemente con Facebook. Facebook está cambiando eh, la parte de, de privacidad. Eh, no sé si les ha sucedido, pero muchas de las veces desconecta o baja las, las mismas conexiones que estamos haciendo en el momento. Entonces, eso ya depende mucho de la empresa Facebook y en ese que. De repente no sé cómo hace este tipo de situaciones, pero bueno. En fin, regresamos a la parte de las notas que estábamos dando. Eh, mencionábamos las compras con tarjeta en comercio electrónico crecen ya el 30% en el primer trimestre según Conducef. Y pasando a otras eh, notic noticias, fraudes electrónicos aumentan el 40% en México en medio de la pandemia. El número de fraudes ha aumentado de manera considerable a raíz de la pandemia Debido al incremento de las transacciones electrónicas, debido a las restricciones sanitarias que se han dado. Por otra parte, ponte suéter y no olvides tu paraguas. Este es el pronóstico del tiempo para esta semana. Como ustedes pueden sentirlo, el día de hoy amaneció bastante frío en todos los lugares. Eh, según el Servicio Meteorológico Nacional, el Frente Frío Número 4, la masa de aire frío y el norte, causarán lluvias y bajas temperaturas casi en toda la República Mexicana, de 0 a 5 grados centígrados y posibles enadas en el caso de zonas montañosas, entre otros muchos afectados por este Frente Frío Número 4. Inician disputados análisis de la reforma de pensiones según en este caso eh, iniciativa de Andrés Manuel López Obrador. La presidencia de la mesa directiva de la Cámara de Diputados en turno esta eh, este martes a las comisiones de Hacienda y Seguridad Social la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre pensiones para su dictamen de inmediato. La iniciativa plantea reducir el número de semanas de cotización que requieren para gozar las prestaciones de los seguros de sensatía en edad avanzada y vejez de 1250 a 1000 semanas de cotización. Y bien, pues hasta aquí las notas del de día de hoy. Regresamos. Bien capacidades blandas que debe tener el contador público y me queda claro que no nada más el contador público creo que toda persona como hace rato lo mencionaba el contador Armando Ponce Bejarano que es el invitado del día de hoy inteligencia emocional por ejemplo en estos momentos cuando te llega a pasar este tipo de situaciones que, que hace un momento no, nos pasó no que te bajen de repente la, la transmisión eso causa frustración coraje y bueno ya no sé qué decirles no bien Armando Ponce es contador público, especialista en impuestos y bien es Master Trading en Neuroventas. También estuvo en alguna empresa, en una de las grandes empresas allá en Colombia, Perú, Venezuela. Muy buenas noches Armando, ¿cómo estás allá en Colombia, verdad? Hola Antonio y hola a todos mis colegas de México, un gusto saludarlos, un gusto estar aquí compartiendo con ustedes este este espacio tan tan bonito esta oportunidad de estar con ustedes muchas gracias Armando pues bien hablar un poco sobre las habilidades que debe tener el contador público y vámonos más allá de la parte de impuestos de la parte de costos de la parte eh, estructural de la carrera de contador público vamos hacia eh, materias y yo te lo comentaba en el caso de México y muchos países seguramente es así también en la tira de materias tenemos cosas como desarrollo humano, eh, bien, pues otro tipo de eh, cosas no enfocadas hacia la parte técnica del contador público. Sin embargo, en muchas de las universidades esto es relleno, es decir, lo vemos porque verdaderamente es parte de la curricular de, del mapa de materias que tenemos que pasar, pero no le damos ningún valor, o por lo menos así yo lo vi en la carrera. ¿Qué podríamos comentar sobre estas habilidades aparte que tiene que tener el contador público? Y no tan solo el contador, creo que cualquier persona. Bueno, yo creo que este tipo de habilidades, las habilidades blandas o los soft skills, como, como se le conocen en, en inglés, son habilidades que tienen que estar presentes en todo el desarrollo de nuestro ejercicio profesional. Aquí no podríamos hablar de cuál de... Las dos son más importantes, si las habilidades técnicas o las habilidades blancas. Pero sí podríamos decir que tienen que estar presentes ambas eh, durante todo el transcurso de, de nuestra profesión. Como tú lo dices, en la, en, la, en la carrera desde que nosotros empezamos, pues el peso se le empieza a dar a esas materias es como contabilidad, como NIF, como impuestos, como auditoría. Es allí donde se le empieza a dar el mayor enfoque y es donde nosotros nos empezamos a afanar en tener este tipo de conocimientos. ¿Por qué? Porque queremos salir al mercado a ejercer nuestra profesión, queremos salir a, a ser competitivos y pues creemos muchas veces que entre eh, únicamente este conocimiento es el que va a hacer que nosotros estemos en, eh, siendo competitivos. Ok. Bien, como lo acabamos de mencionar, muchas de las veces vemos en la carrera de contador público una serie de materias que nos dan, sin embargo, no le tomamos sentido. En tu vida, en tu caso, digo que habías estado o que has estado en muchos de los países de repente yendo a, a, a trabajar, etcétera, ¿qué has vivido que puedes decir es importante desarrollar estas habilidades dentro del contador público? Muchos de nosotros no sabemos eh, a veces ni cómo ofertar nuestra parte de servicios. Obviamente, si no te ven y no te conocen, pues no saben que existes, ¿no? Entonces, es muy complejo el contador público. Es de las matrículas, por lo menos en México y creo que casi en toda Latinoamérica, de las matrículas que más saturadas están. Es decir, hay muchísimos contadores públicos. Por, consecu por consecuencia, la oferta y demanda se vuelve por ahí pues algo interesante el saber... ¿Qué te diferencia de tus colegas? ¿no? Y entonces, en estas materias eh, de habilidades blandas, ¿qué podrías comentar que podemos o que tenemos que desarrollar para ser más competitivos en el mercado? Pues mira, por lo menos aquí en Colombia, la, las, las últimas estadísticas son es que somos más de 270 mil contadores públicos a estos momentos. Más de 270 mil contadores públicos en un mercado donde el crecimiento de empresas, donde más o menos el crecimiento de esa población de contadores es más o menos de un 5%, más o menos se están graduando de las universidades, aproximadamente 13.000 mil nuevos estudiantes, y pues el ritmo de empresas tampoco está creciendo a ese mismo nivel. Entonces, ahí salimos a un mercado salvajemente competi competido, un mercado que se, que se caracteriza porque no está encontrando, en muchos casos, valor en el trabajo, en el servicio que nosotros estamos ofreciendo como contadores. Entonces, además de que somos muchos, eh, estamos vendiendo el servicio de la misma manera a todos y nos hemos convertido en un commodity, donde el precio muchas veces es el factor determinante a la hora de, eh, a la hora en que un empresario va a elegir entre un profesional y otro, pues el precio se viene a convertir en ese factor decisivo de si un profesional u otro. A los ojos de, los, de, los, de las personas que nos contratan a nosotros, pues se supone que todos los contadores sabemos de impuestos, todos los contadores sabemos eh, de, de, de NIF, de contabilidad, pero ellos empiezan a, a, a conectar con nosotros de cierta manera por otros factores que no son precisamente el tema, el, el, el, el tema técnico. Entonces, ese tema de las habilidades, en este caso, una de las habilidades blandas más importantes, que es el tema de saber vender nuestro servicio profesional. Yo creo que es el, uno de los principales problemas que nosotros estamos enfrentando como profesión, y no solo en Colombia, sino, como tú lo decías, en todo Latinoamérica. Eh, desarrollando este proyecto, he tenido la oportunidad de, contactar con contadores desde México, desde Estados Unidos hasta Argentina y vemos que en todos los países está ocurriendo exactamente lo mismo. Cada vez las empresas quieren pagar menos por nuestro trabajo y precisamente con lo que tú decías, mucha oferta, mucha oferta creciendo de profesionales, cada vez de pronto la, la demanda no creciendo a ese mismo ritmo y profesionales que no sabemos mercaer mercadear nuestro propio servicio profesional. Entonces, ese yo creo que es uno de los temas más delicados que nosotros estamos viviendo y que tuve la oportunidad de entrar a, a trabajar, pues precisamente al verme yo mismo eh, viendo lo, lo, lo, la, la eficiencia que yo tenía en estos temas. Ok, ¿qué recomendaciones eh, podrías dar a la gente que nos está viendo en cuestión de ¿Qué tendría que ser lo primero que tendrían que hacer o desarrollar para poder eficientar a lo mejor lo que ellos saben? Porque son buenos profesionistas, son buenos técnicos y no tengo duda que hay muchos que saben demasiado. Sin embargo, no saben cómo expresarlo, porque en las carreras lamentablemente no nos enseñaron. Y si hubo materias donde tal vez nos iban a enseñar, pues nosotros las tomamos como relleno, ¿no? Sí, exacto. De pronto no le dimos la importancia en su momento con la convicción y con la creencia de que lo más importante era lo técnico. Y es lógico, ¿no? Porque digamos que cuando salimos nosotros a, a buscar esas, esas primeras oportunidades laborales, ahí desde ese mismo momento nosotros ya nos estamos empezando a enfrentar a procesos comerciales. Cuando yo voy a que me... A que me contraten a una empresa, desde ese mismo momento ya yo tengo que estar empezando a construir una marca como, como profesional. Y a veces creemos este tema de que la marca personal, y escuchamos mucho ese tema del, del, de la marca personal, del branding, y creemos que eso es únicamente para las empresas que quieren salir a, a comercializar productos, pero estamos equivocados ahí y es que nosotros mismos desde ese primer momento, tenemos que empezar a construir esa marca. Entonces, pues, ante esa pregunta de qué es, cuál es esa recomendación, yo lo que le diría a, a, a mis colegas de México es que desde ya empecemos a construir esa marca personal, si no lo estamos haciendo. Entonces, pues aquí les pregunto, ¿cómo estamos en el tema de redes sociales? ¿Qué, qué, qué valor estamos generando a través de las redes sociales? ¿Que ya tenemos un sitio web bien, bien creado? ¿Ya tenemos alguna estrategia de marketing digital para que nos conozcan más personas? Porque, lo que tú decías, muchos profesionales tienen un conocimiento inmenso, pero necesitamos hacer que las personas sepan que nosotros existimos, que nosotros somos buenos profesionales y que los podemos ayudar con, con, con lo que nosotros sabemos. Pero el primer paso ahí es que necesitamos saber, eh, saber mostrarle a las personas es eh, que nosotros existimos y que somos la solución que quizás ellos están buscando eh, para, para sus problemas de pronto tributarios, eh, contables, y que nosotros les podemos servir en ese tema. Entonces, tenemos que, marcar, a través de aprovechando todo el tema que, que tenemos ahorita de marketing digital, tenemos que aprender a crear un ecosistema digital, tenemos que entender todos estos conceptos que nos van a permitir... Eh, difundir nuestro nuestro servicio. Me gustaría que nos contaras algunos ejemplos que tú has utilizado, has llevado a cabo para que la gente, que, que, que pueda ser práctico esta charla, ¿no? Es decir, eh, a veces escuchamos mucha, muchas cosas en las redes sociales, muchas cosas nos dicen o muchas personas nos dicen eh, ideas o, o, o, o cuestiones que a veces se escuchan fabulosas sin embargo cómo aterrizarlas y cómo llevarlas a cabo eso es la parte compleja para muchos y me incluyo no que puedes llegar a escuchar a muchísima gente y, y está súper bueno el rollazo no pero cómo ir aterrizando esas partes acabas de hablar de muchas cosas por ejemplo tener sitio web este, bien estar dentro de redes sociales, estar presente en esta parte digital que hoy en día pues, es eh, primordial en todas partes del mundo. Sin embargo, me gustaría que me dijeras algunos ejemplos prácticos o que tú has llevado a tu vida y que te han funcionado y que pueden los colegas en este momento que nos están escuchando a lo mejor en México, que nos están escuchando en Colombia, que nos están escuchando a lo mejor en otros países, ¿qué podrían llevar a cabo? porque Cabe mencionar que las cuestiones fiscales tal vez son diferentes en cada país, contables, etcétera. Sin embargo, nos une esta parte de la profesión a nivel eh, mundial de que muchos de nosotros no sabemos cómo presentar, no sabemos cómo dar esa, esa parte eh, de diferenciación de la competencia. Entonces, regresando a la pregunta, ¿algunos ejemplos prácticos que te hayan servido durante este caminar tuyo? Ok, mira, yo digamos que te voy a contar una experiencia y esta experiencia no la viví como emprendedor, sino la viví trabajando dentro de una compañía donde quizás yo era, yo era el jefe de contabilidad de, de esa empresa y como tal vez nos pasa a muchos contadores de toda Latinoamérica, el área contable muchas veces es un área invisible dentro de las organizaciones y podríamos decir a veces que hasta desagradecida por, en el sentido en que a veces no es notoria, sino hasta que pasa algo malo. Pues llega una sanción y ahí es donde wow toma relevancia y todos los ojos están puestos en el área contable porque está pasando algo. Y muchas veces cuando las cosas están bien hechas, el área contable a veces es, pasa totalmente desapercibida, es totalmente anónima en las organizaciones. Por lo menos eso me pasaba a mí con el, en la empresa en la que laboraba y del equipo contable que dirigía y en un momento tuvimos una, una gran oportunidad y fue empezar a engranar el área contable con la estrategia de la compañía. Y ahí es donde yo creo que nosotros estamos eh, fallando como contadores, ya sea ejerciendo nosotros como empleados o, o asesorando nosotros a nuestros clientes. Y es que muchas veces alejamos el servicio contable, el trabajo que nosotros hacemos de la estrategia de la compañía y claro, cuando nosotros nos alejamos de esa estrategia, pues ahí es cuando perdemos valor ante los ojos de los empresarios, de nuestros jefes porque es un área más es una, un área de apoyo entonces, quiero contarles esa experiencia y fue que en algún momento nosotros para engranar en esa estrategia lo que hicimos fue empezar a hacer algo sencillo, algo que de pronto no se hacía en ese momento en la compañía y que de pronto algunos de ustedes ya lo hacen o quizás no, y fue empezar a estábamos evaluando una posibilidad de eh, ampliar un cliente de los que teníamos, de invertirle recursos de promotoría, de recursos de marketing a ese cliente. Yo sabía en ese momento que ese cliente era malo, que no era un buen cliente, que no era un cliente rentable. Y lo que hicimos nosotros fue empezar a hacer un P&G, abrir todo ese, PNG, ese, ese panel que nosotros teníamos de la compañía, empezarlo a abrir cliente por cliente, y de esa manera, ¿qué pasó? Empezamos a tener cifras, empezamos a tener datos muy exactos de la rentabilidad de cada uno de los clientes y empezamos a tomar decisiones estratégicas a partir de ese estado financiero que mire que no era nada diferente a lo que, a lo que hacíamos, sino con un estado financiero normal, simplemente que le dimos un, un, un uso diferente, la empresa empezó a tomar decisiones estratégicas que hicieron que el año siguiente la empresa aumentara dos puntos de EBIT, solo con las decisiones que se tomaron a través de esos estados financieros. No, no, no. Pues me gracias digas, a eso. No, no, me digas, no, me digas, Armando, no me digas, Armando, que pasa lo mismo que en México. Los contadores únicamente saben hacer impuestos, la parte tributaria. Exacto, Exacto. Ese es, el, ese, ese es ahí donde le estamos dando el foco. Ese es el, ese es el problema que nosotros estamos teniendo. Y lo peor de todo es que todos salimos a hacer exactamente lo mismo. Entonces, si salimos, si somos tantos y todos haciendo lo mismo, pues perdemos competitividad. Entonces, aquí el tema es que ese, ese, ese, ese trabajo que yo hice con mi equipo trascendió tanto que empezaron a... De hecho, eso fue lo que me llevó a yo poder ir a trabajar. De hecho, estuve en México trabajando, implementando eso en la compañía eh, y en los otros países... Porque, la, porque desde la información contable se hicieron cosas diferentes. Ahí es cuando, como área contable, empezamos a tomar valor. Ahí es como área contable, vinieron buenos ascensos, vinieron buenos aumentos de salario. ¿Por qué? Porque encontraron valor. Entonces, esto es una de las cosas prácticas que yo les quiero decir, mis amigos, que miremos cómo engranamos nosotros todo ese trabajo tan importante que nosotros hacemos, porque a veces nosotros no no las creemos, no nos la creemos y es que toda la información pasa por nuestras manos, nosotros conocemos de cabo a rabo todo lo que pasa en la compañía, tenemos todo el conocimiento, pero no utilizamos ese conocimiento en la parte estratégica. En los cuatro dolores más grandes que tiene un empresario, que muy seguramente en México van a ser los mismos. Y eso fue un estudio que nosotros hicimos para el curso que yo tengo de habilidades comerciales y neuroventas para contadores. Y fue que queríamos saber cuáles eran esas cosas que todo el tiempo está pensando un empresario, un usuario de nuestro servicio. Y son vender más, tener más rentabilidad, tener flujo de caja y si es un gerente, cumplir sus indicadores de gestión. Todo lo que además pase, ahí están esas cuatro cosas. Y muy seguramente todo el trabajo que nosotros hacemos encaja perfectamente en esas cuatro cosas. Pero nosotros no lo estamos comunicando. Nosotros nos enfocamos en hablar del impuesto, de la declaración, de esa parte operativa. Pero no engranamos todo eso que nosotros estamos haciendo en esas cuatro cosas. ¿Podrías, ¿podrías hacemos, volverlos, volverlos a repetir paso a paso cuáles serían esas cuatro cosas? Aumentar sus ventas, market share. Ok, aumentar, aumentar sus ventas, creo que todo empresario quiere aumentar sus ventas, eso me queda claro. Oh, ¿Qué más? Todo. ¿Generar rentabilidad? Generar rentabilidad, amigos, creo que lo hemos hablado no en este programa, pero sí por allá con Martín Rojas. Siempre hemos hablado que la parte del empresario está para ser rentable, ¿no? Si no, no tiene para caso. O sea, está padre generar empleos, pero también quiere ser rentable. Exacto. Generar flujo de caja. Flujo de caja. Flujo de caja es el más importante esta parte de tener dinero constante y sonante de que pueda ver el empresario y ver que bancos es, es, es una parte donde tiene ese efectivo real, ¿no? Porque a veces le presentamos los estados financieros y dice bueno y mi dinero dónde está, ¿no? En la, en la parte del estado. Bien y por último decías que decíamos que cuando son administradores el cumplir indicadores de gestión, los indicadores de gestión que, que le pongan a nivel corporativo. Que al final serían también con esas, con esas tres cosas anteriores que, que sí, acabas de sí, decir. Sí, muchas veces, muchas veces los indicadores de gestión son, son, son, esos, son esos tres, ¿no? O pueden ser otros, dependiendo de la, de la estructura de la, de la empresa. Entonces, ahí están las cuatro, los cuatro dolores, las cuatro cosas que un empresario todo el tiempo tiene en su cabeza. Entonces, si nosotros mostramos, y vuelvo al ejemplo que les estaba diciendo del de los estados financieros por cliente, miren cómo nosotros ahí engranamos. Y es que empezamos a ver que habían clientes a los que le estábamos vendiendo muy bien, pero que no eran nada rentables. ¿Qué hicimos? Miramos a ver qué clientes tenían posibilidades de aumentar sus ventas si nosotros les dábamos más recursos. Entonces, encontramos un par de clientes que nos dijeron, si ustedes me aumentan promotorías, si ustedes me aumentan una inversión en tal cosa, yo les compro más y eran clientes rentables, pues le quitamos inversión que tenían clientes no rentables, se la pusimos a ellos, aumentaron las ventas, aumentó la rentabilidad, pero vuelvo y les digo, solo decisiones que se tomaron con estados financieros, que es nuestro trabajo, ¿no? Entonces, eso es una de las cosas, una de las experiencias que yo tuve fue haber hecho este trabajo, precisamente por todo ese valor que pude generar y por lo que significó. Ahora bien, ¿Qué tendría que ver lo que estamos comentando ahorita o estos cuatro ejes que acabas de mencionar que todo empresario es, lo desea con la parte de las habilidades blandas que tiene que desarrollar el contador público para ejercer la profesión? ¿Qué tendríamos eh, en punto de comparación para unir estos dos? Bueno, ahí primero que todo, de nada tampoco va a servir que yo, que yo tenga la capacidad de eh, encontrar esos estados financieros. Aquí la primera habilidad yo creo que es el de abrir nuestra mente a pensar de una manera diferente, a pensar por fuera de la caja, a pensar en que qué más puedo yo hacer con esas cosas. Entonces digamos que ahí yo pensaría que esa es una una habilidad blanda nada más y es el pensar diferente. Es, esa sería una. La otra es que de nada me va a servir si yo hago muy bien un muy, muy buen trabajo si encuentro esas metodologías que le pueden servir a la empresa, pero no las sé comunicar, no, me soy, no soy capaz de sentarme con la gerencia a, a decirles, oye, encontré esto, podemos hacer esto de esta, de, de esta manera, y liderar un proyecto como, de, como estos. En ese caso, cuando yo hice este trabajo, yo no, era el, yo no era el gerente financiero de la compañía, yo era el contador en ese momento, y simplemente... Tomé el liderazgo de hacer ese trabajo en ese momento y mira que cuando, cuando nos empezamos a ejercer ese liderazgo, no necesariamente tenemos que ser los jefes dentro de las organizaciones. Las empresas o la, las personas nos van a empezar a seguir a nosotros si nosotros, si en nosotros ese liderazgo. Ahí yo tuve que utilizar información, tuve que reunirme con la persona de marketing, con la persona de ventas para, para hacer cosas eh, relacionadas con ese trabajo y tuve que ejercer un liderazgo con, esas, con, con ellos precisamente para que me siguieran, me apoyaran con esa, con esa iniciativa. Entonces, ahí yo creo que van tres, tres, tres cosas. El pensar diferente, el saber liderar y el saber comunicar, por lo menos. Ahí yo creo que ahí estaríamos teniendo tres de las habilidades plantas más importantes. Y aquí la pregunta sería... ¿Y qué está pasando entonces en las escuelas, qué está pasando eh, vamos, en las academias que no están dando este tipo de puntos, no le están dando eh, peso a este tipo de, de materias, de aprendizaje, ¿no? sino a la parte técnica únicamente? Yo pensaría que ya la, o sea, las universidades son conscientes de esto. Y si no cambian y va a sonar duro lo que voy a decir, es un tema de negligencia el no darle peso a estos, a estos temas. Sabemos que en estos momentos pasando a un segundo plano. Mira, de hecho, en estudios, en un estudio que vi por ahí, hablaba de que en, en un estudio con, que se hizo en Estados Unidos, el 83% de esas empresas que se estudiaron Preferían profesionales con habilidades blandas a profesionales con conocimientos técnicos. Porque saben que, las habilidades, que una persona con habilidades blandas, con una buena actitud, con facilidades de comunicación, todo eso, es más fácil enseñarle el tema técnico que a una persona que es muy buena, muy buen técnico, pero no maneja ese tipo de habilidades, es más difícil incorporarse. Entonces, yo pienso que las universidades saben que esto está pasando saben que la ventaja competitiva de los profesionales está en estos temas, pero no están haciendo nada, no están, se está, yo pensaría que se están haciendo los locos, están diciendo están como nosotros, pero ahí es donde el mercado de una u otra manera va nos, nos empieza a cobrar en estos momentos, nos está pasando la factura por esa, por esa deficiencia que estamos teniendo. Me estabas comentando cuando, antes de que iniciáramos la conversación de una problemática que se está presentando allá en el caso de la DIAN con ustedes y bien que hoy al subir esta declaración ex, exógena, así se pronuncia, ¿está bien pronunciada, Sí, la información exógena. La información exógena. Información exógena. Que podría ser hasta cierto punto y relativamente fácil, están cayendo en algunos problemas y entonces aquí hablabas sobre un poco sobre el tema, me gustaría retomar. Sí, mira, básicamente, y para nuestros colegas mexicanos les cuento algo, un, una tarea que nosotros tenemos que hacer como contadores aquí en Colombia, es enviarle a, la, a al fisco, a la, en el caso de nosotros se llama la DIAN, eh, tenemos que enviarle información de todas las operaciones que nosotros tenemos con tercero, compras, ventas. Eh, los IVAs que pagamos, retenciones, todo ese, toda esa información a ese nivel que nosotros tenemos en la contabilidad, tenemos que enviarlo en unos formatos, enviárselos a la, a la DIAN con el número de identificación, con el, la dirección, todo eso. Es una información que para muchas empresas, por los sistemas y todo esto, a veces se convierte en un tema muy manual. A veces un error en una parametrización puede causar eh, errores, porque me quedó mal un... Un, un número de identificación y eso puede causar un, un, un problema. Y pues, en el Estatuto Tributario nosotros están tipificadas unas sanciones por estos temas, pero la verdad la IA nunca había puesto sanciones por eso cuando eh, se hacen de manera voluntaria. Es decir, yo envío la información y me doy cuenta que comete un error, la corregía y no, no pasaba nada. Porque por allá la norma habla de algo de que tenemos que causar un perjuicio al, al fisco con esa información errada que nosotros enviamos. Pues, ¿qué pasó? Esta semana empezaron a llegar oficios eh, a las empresas diciendo que han detectado que se cometieron errores y que no ven el, el pago de la sanción. Como quien dice, empezaron a sancionar a las empresas por este tema. Y la gran mayoría de veces, pues eso es responsabilidad del contador Pueden ser por errores que haya, que, que normalmente puede cometer el error o de, el, el, el auxiliar, el asistente. El mismo contador es muy fácil de cometerlo. De hecho, hoy me estaba acordando de situaciones donde yo cometí ese tipo de errores porque es muy fácil de hacerlo. Entonces, podemos ser muy buenos, muy, muy, muy buenos en el tema técnico, saber mucho de impuestos, pero si un día como hoy, cuando nos llegan, manejamos tres empresas y que de las tres empresas nos están llegando cartas de la DIAN diciendo que nos están sancionando. La angustia que nosotros empezamos a vivir un día como hoy de tener que decirle a un empresario, mire, eh, llegó una sanción por algo que pronto yo hice, donde tal vez en algunos casos, de acuerdo a la negociación que tengan con su cliente, el contador tenga que asumir esas, esas sanciones, pues yo creo que muchos colegas hoy están que no pueden dormir, yo creo que muchos colegas están eh, con úlceras gástricas hoy pensando en cómo solucionar este, este, este tema. Entonces aquí lo que yo digo, lo que yo le decía a Antonio es, miren lo importante que es para un día como hoy nosotros como contadores nuestra inteligencia emocional, saber o sea, es este el problema. Vamos a ver cómo lo podemos solucionar. ¿Tiene o no tiene solución? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo nosotros en vez de cavar ese hueco, irnos en ese hueco de la angustia, del, del victimizarnos, empezamos a buscar soluciones, empezamos a darnos cuenta de que se cometió el error y no nos podemos enfermar, no podemos caer en un tema de estrés y poner en riesgo nuestra salud salud. Eh, de pronto tener peleas con nuestra pareja eh, con nuestros hijos por todo este tema laboral y eso es una parte de la inteligencia emocional muy importante, entonces lo tomo como ejemplo de que, miren lo importante porque muchos, muchos colegas dicen, no, ese tema es secundario desde, lo veíamos desde la universidad no nos está pasando teníamos esa clase ay, esa clase no es importante, entremos a más bien a la de costos a eso sí le prestamos atención, pero miren lo importante que es que nosotros mantengamos ese equilibrio entre las habilidades duras y las habilidades blancas, porque no estamos diciendo que las habilidades duras no sean importantes. Claro que sí, nosotros somos el, eh, eh, ese producto, ese nuestro conocimiento técnico, voy a hacer, voy a hacer pero un lo paréntesis. podemos potencializar. Voy a hacer un paréntesis ahí, y Armando, me gustaría que a la gente que nos está escuchando, porque seguramente habrá personas que, que no identifiquemos, ¿a qué te refieres con habilidades duras y habilidades blandas? no Creo que okay. eh, fue, fue, un, fue un por ahí nos, nos fuimos, nos tendimos en la charla, sin embargo, me gustaría que la gente eh, nos quedara claro cuáles son las habilidades blandas y las habilidades duras. Ok. Entonces, cuando hablamos nosotros de las habilidades duras, estamos hablando de, esa, de esas capacidades técnicas que hacen parte de nuestra profesión. Entonces, hablamos, por ejemplo, de impuestos, de costos, auditoría, de NIF, el manejo de sistemas, el manejar el software contable, el manejar un idioma. Todo eso, que son, todo eso son habilidades duras. Y habilidades blandas son esas habilidades que nos dan esa capacidad de eh, relacionarnos con las demás personas y con nosotros mismos, como es el caso de la, de la inteligencia emocional. Entonces, aquí hablamos de habilidades blandas como el liderazgo, la inteligencia emocional, manejo efectivo, el tiempo, que es una de las habilidades cruciales para nosotros como contadores, que siempre andamos sin tiempo, siempre andamos... Eh, con un orden eh, tremendo con todo el tema de nuestras eh, tareas precisamente por esa carga de, de, de trabajo que, en la que nosotros mantenemos la comunicación asertiva, el sabernos comunicar con las demás personas el saber vender nuestro servicio, el saber negociar esas digamos que son esas habilidades blandas que si las vemos nos ayudan a complementar y a potencializar del conocimiento técnico. Entonces, podríamos decir que si hagamos nosotros el éxito profesional, eh, hablando de éxito profesional, porque es un tema bastante subjetivo, pero si habláramos de éxito profesional, entendiendo profesional como tener buenos clientes, sentirme bien pago por lo que yo hago, eh, ejercer la profesión haciendo lo que a mí me gusta, podríamos hablar que ese, eh, en una fórmula sería como el, el conocimiento más la experiencia es lo que, lo, lo que haría ese éxito profesional estos dos elementos se están sumando pero hay un elemento muy importante que es las habilidades blandas que entra a multiplicar técnico y esa experiencia entonces eh, si nosotros tenemos un bajo nivel de conocimiento pero tenemos unas buenas habilidades blandas pues eso nos va a ayudar a potencializar ese poco conocimiento técnico que nosotros tenemos. Pero por el contrario, si tenemos mucha habilidad técnica, pero poca habilidad blanda, pues eso va a hacer que, que, que ese conocimiento disminuya. Entonces esa es básicamente la diferencia entre esos dos conceptos, Antonio. Ok, bien, vamos aquí a, las, a los saludos, mejor dicho, de redes sociales. Abel H.O. dice, aquí estamos de vuelta, aún no se escucha. Perdón, Abel, pero tenemos eh, problemas por ahí con una empresa que nos está solicitando revisión de derechos de autor. Nunca comprueba que son suyos, pero tampoco nos deja trabajar. Entonces, a cada rato está bajándonos eh, mucho de los streaming que estamos haciendo. Y bien, creo que ya la agarró personal esta empresa. Esteban Elizalde dice, esto es por hablar de las... No, no, Esteban, para nada, para nada. Ya, ya, ese tema ya nosotros no lo vamos a tocar. Ya es. Sean felices, sean felices, dice por ahí el de la mañana. Eh, José dice saludos contadores, por aquí Don Camilo, eh, Armando Ponce dice cómo no pensar en cambiar de oficio con todo lo que está pasando en, en Colombia, en este caso y en varios países de la región hoy en día. Eh, Qué saludos de la Dian, que mire bien su bandeja de correo y el spam, ¿no? <risa> Aquí eh, no sea Laura, cruel Camilo Laura Márquez también y Saludos mi, mi estimado Camilo Muchas gracias por por los este, por el mensaje Laura Márquez nos dice aquí Buenas noches para ustedes eh, De nuevo Don Camilo dice Armando Para el caso de Colombia Es bueno decirles a los, a los colegas Que la única manera de ejercer la profesión No es haciendo impuestos O utilizando la tarjeta profesional Para firmar la contaduría pública es tan rica que podemos ejercerla en otras áreas y sin utilizar la tarjeta profesional para firmar. Salir de lo convencional, eso es lo que aprendí de a usted. Por aquí nos dice Teresa Martínez, esto de las escuelas me recordó una universidad que tiene como publicidad que te prepara para trabajar en el extranjero. Te venden ser trabajador y no empresario. Creo que, creo que la, la educación del, del contador público y sobre todo en esta parte, digo, lo estamos viendo las similitudes que tenemos, que son muchísimas en Latinoamérica, de cómo nos preparan en las universidades, cómo nos, eh, nos llevan hacia el campo laboral, no y cuando nosotros entramos en una estructura, bien, casi todos quisieran subir algún día de auxiliar, a ser este, pues el encargado de, de auxiliar, ser el contador del despacho, etc. Sin embargo, muy pocos son los que lo logran. ¿no? Entonces, de repente podemos ver a la persona que no dabas ni un peso en la universidad por él y resulta ser que, es, que, que, que ya en la vida profesional es otro. no Se debe muchas de las veces a las capaci a capacidades que fue él creando durante este trayecto. ¿Qué podríamos ir hablando más, eh, mi estimado Armando, para ir cerrando el tema? No, yo creo que yo soy, yo creo que yo soy el vivo ejemplo de esa situación. Eh, yo creo que en el, yo era de los pocos que tenía la, la oportunidad de trabajar en el área contable cuando estábamos estudiando en los primeros semestres, pero digamos que cuando yo entro... Eh, logro engancharme con una empresa en el área contable, crecí rápidamente y tuve la oportunidad de pasar de auxiliar, asistente, analista, coordinador, y poder hacer toda esa carrera hasta llegar a gerente financiero. Y estoy seguro que no fue eh, únicamente por mi conocimiento técnico. Digamos que el, eh, habían personas que técnicamente eran mucho mejores que yo, y hay que reconocerlo, y hay que tener la humildad de uno reconocer que hay personas mucho mejores que nosotros, pero a esas personas les, pasa, les, les faltaba algunas, algunos elementos que yo sí pude desarrollar, que tuve la gran oportunidad de desarrollar, y era básicamente por lo menos ese tema de liderazgo, yo creo que el, el, el echarse uno al hombro, un área cuando uno no es el responsable, que el jefe de pronto tenía que tener una licencia o alguna cosa y decir uno, bueno, hagámosle, saquemos esto adelante. Y muchas veces sin pensar en el, en el sueldo, ¿no? Porque a veces somos de, de, de la cultura y de, de la mentalidad de que, bueno, ¿cuánto me va a pagar por, para hacer eso? Sino que más bien verlo es como esa oportunidad de mostrarme, de, de, de saber que, de que ahí yo estoy creando un marca desde ese momento yo estoy creando marca y obviamente cuando se da la oportunidad y hay un ascenso para esa persona que está adelante de nosotros pues obviamente la persona que está más opcionada es esa persona que de una u otra manera se echó al hombro en el área en un, en, en un momento específico, entonces es como también tener esa, esa hambre de crecer y, ver, y tener claro esos objetivos de a dónde queremos ir si nosotros tenemos claro de que ese ascenso que nosotros queremos, pues vamos a estar buscando las oportunidades y vamos a estar viendo las oportunidades en todo eso que se está dando. Pero si no no, no tenemos claridad con eso, pues vamos a, a, a lo que llegue, a lo que, a lo que pase y pues eso, eso va a ser bien, bien, bien complicado, ¿no? Ok, amigos en las redes sociales. Bien, aquí vamos a poner ahorita una encuesta que me gustaría que nos ayudaran a llenar. ¿Usted ¿Qué piensa que las materias de habilidades blandas deberían tener el mismo peso que tienen otras materias como pueden ser contables o fiscales? O en su caso no, digo, muchos de nosotros lo hemos vivido de que no le dan el mismo eh, peso, inclusive entrando por los maestros. Es como desarrollo humano, pues eso... Tan siquiera es un relleno de la materia, ¿no? Entonces, como esas eh, materias hay muchísimas eh, que vemos en las carreras y que muchas veces no le ponen la atención debida. Ustedes piensan que bien son importantes o la verdad, pues no, no tienen ningún sentido el por qué, la, por qué estarlas poniendo en la curricular de la carrera, ¿no? Y bien, amigo, pues eh, un gusto como siempre que estés con nosotros. Recordarles, amigos, que tenemos nuestra revista Sentido Empresarial. Ya está el cuarto número. El cuarto número ya salió est en este prácticamente el día de ayer. Salió el cuarto número y permitan un momento para... Ah, no me dieron acceso a compartirles mi pantalla. Quería... Eh, enseñarles la revista, permítanme un segundo a ver si les ayuda a compartir mi pantalla, no me des como hospedador, no, en compartir pantalla, te puedes ir a compartir pantalla, aladito, aladito, como le diste ahí, pero en compartir pantalla, es el verde, exacto, y varios ahí, gracias, bien amigos, les enseño un poco de la revista Sentido Empresarial, denme un segundo para... Eh, poderles compartir esta revista de sentido empresarial que seguramente estarán viendo en este momento tenemos los colaboradores de este mes a el contador Enrique Corona Mendoza también tenemos al contador eh, certificado Juan José Rosado Roble, el quien también estuvo aquí con nosotros eh, en esta revista, el contador Martín Rojas Tamayo que también eh, puso aquí eh, algo sobre eh, anticipo de remanentes, la segunda, la segunda parte, eh, licenciado José Antonio Soto Magaña, que también en la parte de qué es el SUA y el maestro Eliseo Aguilar Florentino, también que estuvo apoyándonos en este número de la revista. También tenemos a Vicente Ortiz Justiz, y bien pues eh, el buzón tributario, eh, análisis de riesgo y fraude derivados del COVID. Eh, anticipos de remanentes. La segunda parte, la primera, viene en nuestro número 3, que ojalá y lo puedan descargar también, eh, que es el SUA, aspectos relevantes del testamento por el maestro Eliseo Aguilar Florentino, y bien, pues impuestos y el COVID. Esto eh, pueden entrar a nuestra... Eh, Pueden entrar a nuestra página de www.censusonline.mx y allí descargar toda la parte de la revista del primer número, el segundo, tercero y ya vamos en nuestro cuarto número. Completamente gratuita, por favor pueden ir y descargarla y bien pues eh, todos estos ponentes que nos ayudan siempre a llegar a llevar conocimiento para ustedes. Y bien me platicabas también, amigo, que quisieras tú regalarles algún material a las personas que nos están viendo en este momento, ¿verdad? Sí, sí, sí. Digamos que siempre me gusta regalarles algo, algo que, que va a ser de, de mucho valor. Entonces, ahí yo les dejé en el, si lo pueden compartir, por favor, en las redes sociales. Ahí está el, el enlace para que me envíen un mensaje por WhatsApp. Donde simplemente me escriban, quiero el material y ya yo, yo mañana les estaré enviando un material bien chévere de contenido en todo este tema de habilidades blandas. A ver, aquí les dejo sí, el, eh... el WhatsApp de el contador, Armando, donde pueden solicitarle este material, ya se los pegué por aquí, este en el timeline de Census, donde, bueno, pues bien, ¿qué podemos encontrar en este material, amigo Armando? No, vamos a, ahí voy a estarles enviando eh, libros, eh, les quiero compartir de, de, de primeras un libro que, que nos va a ayudar muchísimo con todo el tema de comunicación, con todo el tema, como les decía antes, el tema de liderazgo se me hace que es muy importante, el de cómo podemos nosotros conectar con las personas. Así que aquí les voy a regalar un libro bien interesante, un libro muy conocido, que yo sé que les va a gustar y que hay que le van a sacar muchísimo, muchísimo valor. También me pueden seguir en las redes sociales, a Armando Ponce, Bejarano, me pueden seguir ahí en todas las redes sociales. Todos los días estoy colocando mucho contenido, estoy hablando, estamos hablando de temas de desarrollo personal, estamos hablando de habilidades blandas. Y los viernes tenemos algo que se llama el consultorio de marketing y ventas para contadores. Ahí estamos enviando sus videos, entonces, a los que les interesen todos esos temas, ahí los pueden encontrar. Perfecto. Bien, por aquí en, en nuestra encuesta casi la gran mayoría dijo que, que sí, que son importantes y que debería darse el mismo, el mismo peso. Sin embargo, aquí tenemos una persona que dijo que no. Y me sorprende, me sorprende mucho y, y, y siempre los pensamientos que son distintos a los que la gran mayoría, eh, una, pues son respetables y dos, me, me fascinaría escucharlo, ¿por qué no? porque tal vez tenga un punto de vista muy distinto que sea válido y que vea cosas que a lo mejor nosotros ni tan siquiera ni sabemos, ni nos hemos dado cuenta, ni lo hemos pensado, etc. ¿no? Es, es formidable las personas que piensan distinto a ti, porque ellas son las que en algún momento logran hacer que tú crezcas también, ¿no? porque quien, quien tiene la habilidad para abrirse y para escuchar, pues eh, tiene esta parte de crecimiento. Entonces, quien puso que no, ojalá y nos regale, ¿no? Eh, alguna mención. Sería fabuloso escuchar por qué no, con todo este esta parte respetable, ¿no? de la de sí, que claro. diga que no, ¿no? Sin embargo, la gran mayoría dijo que sí, hay un 92% que mencionó que sí, que es importante, ya pueden ver aquí la, la parte del de la encuesta en vivo entonces estaremos haciendo este ejercicio seguramente con eh, en otras transmisiones amigos que nos ven en noches de census para eh, tomarlos en cuenta y como siempre pues sus comentarios son bienvenidos no sé si tengan algún eh, comentario que hacer aquí con Armando Ponce que lo tenemos que es invitado especial hablando de habilidades blandas en el caso del contador público ya, ya hablamos un poco sobre qué son las habilidades blandas qué son las habilidades duras eh, cómo te han servido en tu vida profesional y también si ustedes pudieran darnos eh, o comentarnos alguna experiencia basado en que este tipo de habilidades les han ayudado ¿no? o el no tenerlas también les ha perjudicado. Sería muy interesante que nos digan a mí no me dieron un puesto o yo no pude eh, saltar a, a otro lugar porque tal vez tuve un me faltó esa parte de una habilidad blanda, ¿no? Por aquí nos dice, Abel, no pude mandar mensaje al maestro Armando para el material. Ok, no sé si, si esté funcionando por aquí, ni yo lo he checado, déjenle, doy este clic y ahorita les digo si les está funcionando. Ah, parece, parece ser que está dañado el código. Denos unos uh -huh. minutos y de todas formas les subo por aquí el link, les vuelvo a subir en ese timeline ahorita que cerremos este esta parte de la charla Armando y su servidor y con todo gusto les estaremos mandando de nuevo el link para que se puedan comunicar con Armando ¿no? porque por aquí nos falló entonces volverles a repetir amigos no sé si tengan algo que comentar alguna eh, situación por ahí que han vivido y que bien pues eh, les ha ayudado a encontrar ese tipo de habilidades un mejor puesto o el no tenerlas también les ha perjudicado o también podrían estar, eh, como esa persona que mencionó, yo no estoy de acuerdo, dijo, yo pienso que las habilidades no deberían de ser importantes dentro de la carrera, no las habilidades blandas, sería interesante también escucharlos y leerlos en su punto de vista. Por aquí Horacio nos manda saludos, felices por el tema, no pude mandar el mensaje al contador. Horacio Rodríguez, el doctor Horacio Rodríguez, que también nos está viendo eh, por aquí. Gracias, doctor Bien, pues, amigos, si no tienen algún comentario, eh, mención, mención que eh, realizar, pues, eh, por nuestra parte, Armando, por favor, unas últimas palabras. No, muchísimas gracias a ustedes y a ti, Antonio, por abrir este espacio. Realmente es, mm, es gratificante encontrar personas que, que, que me están abriendo el espacio para hablar de estos temas. Eh, realmente yo... Hace tres años arranqué este proyecto, ha sido, un tema, ha sido un tema bastante retador, teniendo en cuenta que a veces como profesionales no estamos totalmente abiertos a estos temas. Y cada espacio que, donde me dan la oportunidad de llegar con este mensaje, eh, pues lo estoy aprovechando y quiero agradecerlos. Yo tengo un propósito en, de vida en estos momentos, y es dignificar, ayudar a dignificar la profesión contable en toda Latinoamérica y mi granito de arena es a través de este tipo de contenidos, pronto no es nada técnico, pero sí con este tipo de contenidos que nos pueden ayudar muchísimo, entonces muchísimas gracias y felicitar a cada uno de los que se dieron la oportunidad de participar en este espacio, de dedicar estos minutos a abrir su mente a temas diferentes a, a los temas técnicos y seguramente no será la primera vez, amigo Armando, digo es la primera vez que te tenemos aquí con, con nosotros. Yo agradezco, desde hace mucho tiempo ya nos contactó Armando, por ahí del, hace como año y medio, dos años ya, ¿no? Creo sí, más o menos. Nos ubicamos más o menos, ¿no? Eh, y, y bien, pues nosotros felices por, por tenerte agradecidos por, por esta parte de la entrevista y esperamos que no sea la primera ni la última vez que te podamos ver por acá, en noches de census, ya sea en México, en este caso el programa para, para México, pero bien, pues también estamos incursionando por allá en tu en tu país y nos han recibido bastante bien y, y estamos agradecidos también, ¿no? Claro que sí. Entonces seguramente bien, por allá nos todo vamos todo a estar más. viendo. Amigos de nuestras redes sociales, síganos, recuerden eh, seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook, en Instagram, en YouTube, en Spotify, también en nuestros grupos de WhatsApp, que se puedan agregar ustedes, muchas gracias, eh, tanto en la parte de México, como en la parte de los contadores que ya tenemos el grupo allá en Colombia, muchas gracias por estar con nosotros, por darnos esos minutos de escucharnos, y disculpen el hecho de que nos estén bajando de repente, eh, pero bueno, pues Facebook y la calidad que ya está cambiando mucho en la parte política, y haciendo varias cosas interesantes también, interesantes que... Que, que, que bien pues eh, nos ayudan a llegar con ustedes, no que es lo más importante. Recuerden la, la revista, cuarto número, ya salió el día eh, de ayer, ya salió el cuarto número, Sentido Empresarial, es el cuarto número de la revista, que pueden estar descargando en www.censusonline.mx, ahí podrán descargar el cuarto número de nuestra revista. Pues bien, muchas gracias por todo y hasta la próxima. Hasta luego.